Piloto a pilotos activada. Dos pilotos que unen sus mentes con el cuerpo de una máquina. Luna Vamos Hola amigos y amigas del piso final Luna me tocaba, eh pinta de mala con las gafas, eh A ver si A A no? El no sé si estará grabando. <risa> bueno, cuando esté en casa y escuche la cantera que decimos, vamos bien. ¿eh? Bienvenida a España. Bueno, gracias. <risa> vamos a ver. Bueno, ¿cuál ¿Vamos? Vamos. Hola. La... Arrancamos. ¿Estás bien, Sí, ¿no? ¿no? ¿no? Vamos por la paso, dejen paso, dejen paso. Dejen paso. ¡Genial! ¡Estamos bien! Estás tapando nada no? de las nubes, ¿no? Yo estoy mejorada que las nubes, ¿eh? Bueno, será un video distinto. ¡Qué bonita es moto, eh! una de uno más guapa, eh! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara! ¿Sí? ¿Eh? hola. hola. ¿No trae un parque de motos ahí por aquí? justo para acá en este sitio ¡Sala! Hey, ¡Eres una campeona! ¿eh? <risa> ¿Qué? ¡Qué bien me lo pasó! De verdad ¡Qué pinta tiene esto la compra aquí! ¡No, <risa> <risa> Hola amiga de Miguel Fabi, yo estoy en el Instagram. <risa> Aquí tenemos a Luna que está muy tímida hoy. Nos vale el manuscrito. ¿Te, tu video, te gusta este dale, dale, dale, te gusta este dale, dale, dale, te gusta este dale, dale, dale, te gusta video? dale, dale, dale, te gusta dale, dale, dale,